Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog estando en Grecia Hoy nos despertamos en Santorini Y esta por ahora está siendo mi isla favorita No es tan auténtica como por ejemplo Koufonisi, Pero está genial, o sea... Y no sé, ya habréis visto el vlog anterior supongo Y mirar este es nuestro hotel Ahí viene, Ahí viene la limpiadora Así que vamos a ir yéndonos a una playa que hay aquí ¿Qué playa es? ¿A qué playa vamos? ¿Sabemos a qué playa vamos o no? Vale, no sabemos a qué playa vamos Así que nada, vamos al coche Y ahora os pongo más contexto Adiós bueno, hemos llegado al caminito este por donde se va a la playa Y mirad, ¿veis esa escalera? Esta es la escalera típica que se sube en burrito, nosotros no vamos a subir Y este es el lado por donde se pone la puesta del sol O sea, por ahí se pone el sol, me parece Creo, ¿eh? No estoy seguro Pero bueno, por ahora Santorini es la isla con la que más gente hay O sea, madre, eso está petadísimo de gente También es que hemos venido a finales de junio Que las demás islas habíamos estado... A principios o a mediados de junio Que en los demás países todavía hay Cole, o sea que, en, en, que Nosotros empezamos el viaje a principios de junio Que cuando acabó... ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? pulpos secándose aquí Bueno Ay, qué susto, que vuelve raro Bueno, que nosotros empezamos el viaje justo cuando Acabó la escuela, entonces pues No había tanta gente Pero ahora que ya han acabado el pues casi todo el mundo pues eso que ahora está todo petallito Por ahí había más pulpos de un acuario tenemos que ir caminando hacia la playa entre los restaurantes y todo Hola, bueno, esta playa no es una playa, vale, son rocas volcánicas es un poco de hipo y mirar, está llenísima de gente y en la playa la gente está saltando no haya salido allí para saltar Estamos mirando otra playa aquí en el coche, de mientras que se va enfriando un poco el, el coche es que madre mía que calor, estamos a 40 grados ya sé. y es que había un atasco allí para salir de esa playa y, madre mía había un montón de autobuses, un montón de coches había un cuadro que estaba pitando. pero eh. bueno, en el... mira las arenas de Santorini son como, como es una isla volcánica pues es todo negro y no se sé, me recuerda estos vídeos que veis en TikTok pues que van haciendo así con el like que le han puesto cero o algo pues a eso me recuerda me muy muy satisfactorio bueno hemos venido a ver, visitar FIRA que es la capital de Santorini y bueno, por ahora me está gustando más olla porque es más, un poco más auténtico, pero bueno. Mira. El pueblecito por ahí. de otra vez hay un montón de gente. Regresábamos ayer, ayer en Oya, no, creo yo. El sol ya se está yendo, o sea ya quedan nada, ya ni siquiera se ve en la cámara. Pero bueno, ahora van a, van a aplaudir todos, seguramente y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ya se va, ya se va no aplauden todavía, ya nadie aplaude jo, yo quería que aplaudieran, no aplaudió nadie aquí Qué fuerte me parece que nadie haya aplaudido, o sea, en el... Bueno, ahora un poquito. Tío, qué decepción que nadie ha aplaudido. Yo me he que todo el mundo iba a empezar a aplaudir. Hemos venido a una taberna y mirad las vistazas que tenemos por aquí. Por ahí está el aeropuerto, por ahí, por ahí. Entonces tenemos vistas a ver cómo despegan y aterrizan todos los aviones y todo. Fuegos artificiales a mí de pequeño me daba muchísimo miedo el ruido de los juegos artificiales simplemente me tapaba los los oídos bueno, vamos a probar la musaca esta. Tenemos ensalada sí, de cesa. No albóndigas, por cierto, las albóndigas aquí son como croquetas. Sí, sí. <risa> Cordero sí, sí, sí. parece. pastiche, que es como pasta así al horno. Bueno, la musaca de aquí está deliciosa. O sea, yo creo que la voy a colocar en el top 1 o en el top 2 de las musacas que hemos probado hasta ahora. Estoy sí, rizando sí. yo un avión. Está buenísima. A lo mejor le falta un poco más de canela, pero está muy buena allá atrás la, la iglesia de San Juan Bueno ya volvemos a casita así que no, no, sigo, bloque, sigo grabando mañana vale chao buenos días chicos mirad dónde estamos hoy hoy hemos venido a Red Beach que es así la playa más famosa de, de esto de Santorini. y es que es roja creo que es una playa roja de roca vale, ¿Vale? La, la, la bici de madera la bici de madera entonces hemos venido a Red Beach, que es una playa roja, y es roja porque, ahora os cuento. Eh, Santorini es una isla volcánica, o sea que esto, Santorini antes era un volcán y era una isla tan grande como por ejemplo Creta. Pero, ¿qué pasó? Hace 2.500 años o más... Eh, Bueno, pues que hubo una explosión muy grande. El volcán entró en erupción. Fue una explosión tan grande que se hundió la isla y las cenizas del volcán llegaron hasta China. Y es por eso que toda la isla es así como negra. Mirad. Uy, me caigo. Y mirad, todas las piedras son vol piedras volcánicas. estos son enormes y mira, ponen esta cinta aquí para que los turistas no escalen porque esto es bastante peligroso de hecho en la entrada te, te advierten que, que es posible que caigan rocas así que hay que tener cuidadito bueno, ahora para comer tenemos estos grabs de y uno bocadillo de jamón y queso con vistas a la playa margarita con vistas a la playa roja bueno, hemos venido al día a hacer una pequeña compra, pequeña entre comillas, porque ya llevamos sí, <risa> muchísimo. Es que, no es que mmm, no compréis solo lo necesario. ¿Es necesario dos paquetes de chetos? Yo no vale, pues soltar uno. No. ¿Es necesario tres latas de esto amarillo de Frey White? Sí. ¿Y un chocolate? ¿Es necesario? Sí. Venga, vamos al, arriba es necesario un paquete de servitos. ¿Queréis los helados? ¿Son necesarios? Sí, sí son necesarios. Vaya. Bueno, esta tarde vamos a estar así de relax en la terraza porque vamos a descansar un poco y eso. Porque mañana por la mañana queremos ir a ver el amanecer a olla. O sea, va a ser algo increíble. Así que preparaos porque va a ser algo increíble. Nos vemos mañana. Chao. Oye este y es que no hay absolutamente nadie. Te voy a enseñar ahora, a mirar. Esto está así súper feo y tal, pero creo que aquí tiene que haber. No, no hay. Ah oh, sí. ¡Anda mirar! Qué bonito. Vio el amanecer, hemos venido al castillo. Bueno, los demás no sé por dónde se han quedado, pero yo estoy aquí en el castillo. Me ha pasado un avioncito justo ahora y fue súper bonito el amanecer desde el castillo. Bueno, mira este barco que ves aquí. Es un barco histórico y es el primer ferry de olla a Sirasa. Wow, hemos venido a una playa, mirad qué grande que es. O sea, madre mía. Y hoy hay bastante, bastante leaje. Vamos a cambiar de playa. Ahora vamos por aquí a otra que hemos visto que también está bien. Por ahí veis esos rojos, pues ahí estábamos ayer. Ahora vamos a ir a otra que es la playa blanca. ¿Vale? Vamos a la playa blanca. Pues estamos pasando por una zona con muchísimas algas. Pero es que mirad la cantidad de algas que hay. O sea, sí da quito, pero está blandito para andar mejor por las piedras aquí es que mirad que de algas que hay madre mía aquí no hay tantas olas porque estamos en la otra punta de la isla entonces como el viento siempre viene de alguna zona pues hay olas o en una punta de la isla o en la otra pues hoy ha tocado que aquí no hay olas vamos a venir estos chiringuitos a pedir unas bebiditas aquí hemos cambiado otra vez de playa hemos venido ahora esta que está aquí al lado de la otra a ver qué tal se bucea aquí. En la otra había un montonazo de algas. Bueno, mirar, en la playa esta está... Este muelle por aquí está súper chulo. No es muy resistente, o sea, mirar cómo se está sujetando. Pero mirar qué chulo es. ahí está, uy, que salió la imagen. Ahí está la Red Beach. Vamos a comer salchipapa aquí en la terraza otra vez. a cenar aquí? No, que vamos a cenar otra vez en la terraza. Sí, ensalada de coli y zanahoria. ¿Y eso qué es que te has comprado? Sí, su salsa de jalapeño. Bueno, buenas tardes, hoy es un día nuevo Hoy hemos ido a Red Beach Y mira, esta es la cena de hoy Vamos a tener una tablita de queso, salchicha, ensalada Y bueno, pues hoy no he grabado mucho Pero bueno, pues nada. nos vemos en el vlog siguiente, ¿vale? Nos vemos ya mañana, que ya es el último vlog de este... De este... de Grecia bueno, Adiós